Hola, ¿cómo andan? Espero que bien y os traigo un nuevo vídeo. como ya me veis con los cascos puestos, vamos a reaccionar a otra canción que me pidieron. Eh, me estaréis viendo igual, pero es otro día distinto para vosotros. Eh, vamos a reaccionar a, otra vez, a Dimas, pero esta vez canta con su hermana. Y yo no sé quién es y quiero descubrir también el potencial, el potencial que tiene su hermana. Que, vamos... Ya la madre y el padre se tuvieron que quedar a gusto si cantan los dos así porque vaya tela. Así que no me enrollo más y dentro vídeo. I never need it any more and make it of us just far those days ago Thank ver a la hermana a ver, hago una pequeña pausa aquí o sea, es que él es de otro planeta como os digo o sea, él está en, en otra estratosfera más allá donde no vemos y ella canta súper lindo canta muy bonito, de momento hasta donde he visto pero es que él la eclipsa totalmente O sea, yo por lo que estoy viendo quiero decir que la eclipsa porque ella sola se luciría más tal vez en una canción pero con él, con su hermano con su hermano es que ha pegado ahí un, un, vamos, una nota que no esperaba y ya no te acuerdas que está la hermana en el escenario. O sea, eso es así. Vamos a continuar. A lo mejor ha acabado, ¿eh? No lo sé. Me estoy aguantando, eh, para no liarla. Mirad. O sea, no sé si podéis verlo, pero estoy llorando, de verdad. Si o sea, ahí ha dicho, adiós, hermana. Bye, bye. Pausa. Ay, por favor, esperar. O sea, ahí ya he dicho Voy a lucirme porque quiero Porque puedo Porque es impresionante La hermana ahí en plan No canta mucho, pero bueno O sea, ha sido, por poner un toque así de humor Ha sido increíble No sé si hay más, a ver si No sé, habla un poco la hermana Porque sí que es verdad que no es una canción En la que se luzca mucho ella Porque... Es más como él todo, o sea, él engloba todo, pero es que es inevitable por su pedazo de voz. Supongo que la hermana canta muy bien, lo hace muy bonito, pero el que tiene y el que destaca es él, sin duda. Vamos a terminar de ver el vídeo, a ver si hay algo más. Ay, ya llora, o sea, no sabía Sí. Esta parte ya nada. Esta parte ya la quitamos porque ellos él está hablando. No, es que no habla ni la hermana, tío. Es que no deja no deja hablar. Es por darle un toque de humor, ¿eh? Que que yo supongo, es que la hermana se la ve así tan timidita en el escenario, desconozco si aquí es la primera vez que sale al escenario, si ya salido otras veces, si él sabe que la hermana canta muy bien y la ha invitado a que cante, pero se la ve muy tímida, que tiene una voz muy bonita, lo que es que pasa que al lado de este hombre, espectacular, vamos, he llorado, yo creo que es la primera vez que lloro en el canal. Vamos, ni metiéndome por, por sitios tenebrosos que sabéis que, que hago aquí urbes también y misterio, no lloro, no lloro ni de miedo ni, ni de nada, pero vamos, has, me ha emocionado, es que, es que no entiendes la letra de esta canción o de la que sea de él, pero es que te transmite algo que te mete ahí, en, en, en, no sé, en tu imaginación lo que esté diciendo, porque te emociona, te saca las emociones que llevas dentro, y nada, Espero que os haya gustado el vídeo, que a lo mejor es un poquito largo este. Y, y ya sabéis, no olvidéis suscribiros por aquí, que es gratis y ayuda mucho al canal. Darle like, darle al badajo que está por aquí abajo para recibir las notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Y me voy a quitar esto porque tengo la impresión que estoy gritando porque estos cascos, por cierto, que son de Sony... Sí, si no me equivoco. Es que te aíslan el ruido y, y cuando lo llevo puesto creo que estoy gritando, ¿vale? Eh, lo recomiendo porque se escucha envolvente, además, el sonido. Vamos, te hace llorar, te hace emocionarte. Así que nada, no enrollo más y los vemos en un próximo vídeo. Bye.